Este es el túnel que tendré que pasar. pero ven, es larguísimo. Este contenido se anima, lo comparten con todo el mundo. Y tengo muchas visitas, seguir haciendo contenido. Le mostraré a la iglesia que es de oro, que queda abajo, la de la Compañía de Jesús, el panecillo y la mitad del mundo. Y otros sitios de Quito para cuando vengan en los cristianos. Si no lo conozcan, atrás del moro de Bullas. Buya, buya, buya line, vamos todos a viajar a Quito, Ecuador. Allá se el volcán de hielo de Hola, qué tal, buenos días, amigos. Soy el moro de Puya Puya Florero. Allá se el volcán de Cotopaxi. lo vieron, llenito de hielo. Es un volcán hieludo, hieludo. Estoy botando humo por la boca, el frío tan berraco, miren allá, eso, ya. Esa es la montaña y un bello amanecer. Soy el moro de bulla gracias a todos los que me apoyan y comparten. ¡Volcán! Yo no sé alcanzar en el, el, el volcán de hielo, pero apenas he hecho mito, mito, mírelo allá. Está detrás de esa montaña. Este volcán de hielo se llama el Cotopat. Es parecido al que hay de Maniza en un Ya está amaneciendo. Ya viene amaneciendo la luz, ya los alumbra. Soy el Moro de Bulla bajando el Valle de los Chillos por la avenida Romiñá, florecido, florecido. Soy el Moro Floral. Gracias. Apenas llevo tres puentes bajando. Hay que bajar ocho puentes para llegar abajo al valle, al Valle de los Chillos. Se llama el Valle de los Chillos a Maguañapa, aquí a los cuartales militares y todo eso. esa a la iglesia principal de Conocoto. Este es el Valle de los Chillos. Este es el parque central de Conocoto. Conocoto, Conocoto pertenece como a Quito, ¿no? Pero Conocoto... Aquí le dice, pongamos lo que llamamos nosotros en Colombia Lo que llaman en Colombia un corregimiento, un corregimiento aquí le dicen parroquia. Entonces es como si fuera un corregimiento, ¿no? Perteneciente a Quito. Parque Central dice. Parque Central de Conocoto. O sea, Conocoto le llaman parroquias. Estos es como decirlo, como lo que llamamos en Colombia corregimientos. Un poco contento porque ahorita TikTok los hace, lo deja hacer videos de 10 minutos. Primero era muy limitado, tocaba hacer los videos, recortarles, me mandan a la otra plataforma. Ahora de aquí mismo, pues se puede hacer. El Valle de los ahora hay para el Valle de Cumbaya. Para el Valle de Cumbaya. Buenas rincorrumpas, en este momento voy a llegar al Tingo. El Tingó son de unas piscinas, de unas piscinas de agua caliente. Ahí te le mostraré el Tingó. Tingo, el tingo están, ahí viene el Marrano. Aquí le llaman Hornado, Hornado. Miren Marrano era. Eh cómo me mira el marranón aquí tenemos el mamú ya estamos en el tingo esto es el tingo en el ecuador acá después del tingo ahora seguimos para el valle de cumbaya y estamos saliendo del valle de los chillos saliendo del valle de los chillos mamú hacer este es el parque central del tingo aquí en el parque central miren la iglesia es pequeñita hasta la ya para hacia el valle de cumbaya de cumbaya era la antigua vía de hace años, donde pasaban los, los antiguos, donde pasaban los antiguos cuando viajaban para Perú, Colombia, Chile. Esta era la, esta era la caminata que duraban meses, meses, duraban meses atravesando estas vías. Eran meses de viaje en caballo. Bueno, yo aquí donde bajó, donde pasó Simón Bolívar, todo. Bueno, ya a mí el otro valle, el valle de Cumbaya, salimos del Valle de los Chillos, aquí estamos en el Valle de Cumbaya Bueno, después de tan largo viaje, comer algo Aquí encontré un restaurante de comida colombiana Un restaurante de comida colombiana aquí en Cumbaya Ya estoy en Cumbaya ya, con el ciclón del Moro de Buya El ciclón llegó bien, que está molestando un poquito el llantón Pero toca aguantarme. Y casi cae el ciclón <risa> ¡Cállate, cae el ciclón! ¡Casi <risa> que bandeja paisa, ve la chucha tenue, eh, galleta, eh, de miel, galletas de calle, de Ya con los colombianos, Miren, si, te bandeja paisa, no, vean, si, te bandeja. Enorme, como el mora de bulla de grande, ¡Qué ave maría! ¡Cumbaya! Bueno, amigas y amigos del parque de Cumbaya, después de tan largo viaje en ciclón, Miren eso, mire, es bien arbolizado. Y ahí viene un aguacero también. Miren el chica ¿eh? Ahí está el maná tocando la campana. Ahí lo ven ahí arriba. Vamos a mirarlo. ¿eh? Es un real tocador de campanas. Sí. Aquí en Quito comiéndome una sumilla. Oh, es algo delicioso quiteño. Bueno, aquí estoy en el de Quito, Ecuador. Este es el monumento de los héroes caídos. Aquí en el centro de Quito, aquí con el ciclón. Es el Palacio Carondele de la República del Ecuador. El Palacio Carondele. En Colombia se llama el Palacio Nariño. De Quito, la Basílica Quiteña. Grande, qué iglesia tan grande, Alpidio. Vea, está la iglesia. Tiene una construcción inglesa. Es muy bonita. Y aquí está el moro de bulla también. Mírenlo. Si ¿Sí lo ven, si ¿Sí lo ven, el moro de bulla. <ríe> Un día este les voy a mostrar el panecillo. Aquí estamos ya en la iglesia de Basílica de Quito. Bueno, aquí tenemos unas personas como extranjeras. No les entiendo nada de lo que dicen, pero bueno, ahí están diciendo algo. <ríe> Soy el moro de bulla. <ríe> bueno, nos vemos dentro de la iglesia. Vamos para adentro mejor. <risa> no, es una iglesia enorme, mirenla. Bueno, aquí estamos en el Sagrado Corazón de Jesús. Acá está por dentro. Es enorme. consagrar al Sagrado Corazón de Jesús y aquí está eh, Ga Gabriel García Moreno presidente consagrante el que consagró a Ecuador a la, al Corazón de Jesús se encuentra acá en esta aquí en esta basílica por eso tenemos el Corazón de Jesús allá bueno aquí podemos ver varias invocaciones de la Virgen en varios países Argentina, Panamá Poromoto, Venezuela, Virgen de U... Ucapi, de Bolivia, ah, de Copacabana, es el altar, gracias. Cadominicana, Mapil, Chile, Brasil, Chiquinquirá, Colombia, Nuestra Señora Suyapa, Patrona de Honduras, Mercedes, Perú, Virgen del. República del Paraguay, del Cobre, Cuba, Guatemala, Nicaragua. ¿Sí son como las versiones de todos los países. Acá está Santísimo. Estamos a, acercando al Panteón Nacional de Jefes de Estado. En Bogotá es el Cementerio Central. Aquí creo que es acá. Aquí en, el, en la. En la basílica, mira se puede ver, lo pueden ver ahí, ahí está, mire y arriba se ve, es que no creo cómo me llaman esos cositas que hay, esto es como una arquitectura inglesa según la, ahí se ven los, como los, no sé qué animales son, <ríe> hay como corderos, cabros, eso no sé qué son bueno, hicieron un poco de animalitos ahí todos raros. <ríe> Ay, mire la, mire la, la danta, eso se ve ahí en Antioquia. Las dantas. Bueno, ustedes miren y en, en los comentarios, mencionen pues qué cada, cada animal de esos, qué animal es. Mire cómo se ve acá. Este es el panteón de los jefes de Estado. Aquí vienen cosas típicas ecuatorianas, los ponchos, vean. Esos ponchitos esos que hay, como esa, parece una mar, marimunda de. las marimundas de, de, de Barranquilla. Es una tradición que bailan aquí en el pase de los niños. ¿qué? Son bailes típicos. Cada región tiene su. Mira, tenemos los, los turistas ya, tomándose en fotos. Aquí está es una iglesia turística. Acá es una catedral turística. Y a mí arriba. Creo que esa es la parte. Este es uno de los buses turísticos de Quito. También cuando vengan acá pues pueden venir y montar en el creo que sale de acá. Se ve que lo encuentran acá, en esta cerca de la basílica.